Bueno, la parte B es bastante más complicadilla. Eh, vamos a, a intentarlo hacer poco a poco. Entonces, la parte B empezamos con la cuerda la segunda y la tercera al aire. Y ahora pulsamos la cuarta en el, quinto traste, en el cuarto traste, perdón, y la, y la segunda en el tercer traste. Y lo ponemos así, no así, ¿vale? Porque nos van a hacer falta igual. ¿Os acordáis cuando hacíamos aquí lo de...? por aquí vamos a hacer lo mismo vamos a utilizar el índice y el medio, entonces en el traste quinto, segunda y tercera voy a poner así que se ve un poquito mejor es que el problema es el, la, la mano derecha, aquí, yo creo que este es el ángulo perdón ¿vale? estábamos aquí antes hacíamos le damos a la segunda y primera al aire y ponemos aquí como si fuera un Re menor o parte del La menor, que en realidad es un La menor que lo que estamos poniendo, sí. Pero no, no estamos poniendo esta, esta cuerda. Y ahora me voy a ir hacia el Mi mayor. Repito. Entonces hacemos... Segundo traste Y esto ya es el acorde mi mayor ¿Vale? Y ahora Sigo estando Ahora es do segundo de la tercera cuerda. Repito todo otra vez, falta afina un poquito la, la, la, la tercera. Bueno, y ahora hago un... para entrar en la segunda parte, digamos que esto lo dividíamos en... o lo vamos a dividir en cuatro partes. Esta será la parte 1. Para entrar en la segunda parte doy un armónico en el... En el en la cuerda cuarta, en el traste séptimo, creo que queda mejor dándole con el índice. Entonces acabo... En la partitura original, en el piano, pues ahí suena... hace como una escalita, pero aquí en la, la tabulatura lo simplifica un poco, ¿vale? Bueno, ahora entraríamos en la parte 2 de la sección B. Y lo que hacemos es... El traste, el segundo traste, esto un poco igual que en la primera parte. Empezamos entonces. Segunda, tercera al aire. Ahora, quinta y primera. Traste, quinto, ahora, segunda y primera. ¿Vale? Esto, esta parte de esta sección es exactamente igual que, en la, que en lo que hemos hecho antes. Pero ahora cambia esto. Ahora nos vamos al traste séptimo, quinto. Y hacemos... Repito. Perdón. Ahora nos vamos a ir al traste segundo. 4, 4, 3 Aquí hacemos un pull off o si queremos yo creo que hago Bueno, vamos otra vez 3, 4 aquí Repito esta parte Perdón Me estoy liando y voy a hacer la primera parte. Y acabo la cuerda segunda al aire. Repito. Y ahora doy un armónico en el traste 12. ¿Vale? Y ahora viene ya la última o la penúltima parte, en la cual nos vamos a ir al traste 9, 7. Esto es la parte más difícil de todas. 9, 7, 9. Y ahora cabe algo hacia arriba. Y van a tener lugar una serie de, de movimientos parecidos entre los trastes 7 y, 7 y 5 y 3, y 5. esa sería es la parte tercera repito y acabo también con un armónico 7, perdón, 9, 7, 9 aquí en la, en la tabulatura pone de nuevo que haga un... un un pull off, pero yo creo que queda mejor y es más fácil si hago, digamos, toco con la, con pular índice, hago un single string, digamos. Aquí tengo 6, 7, ahora 5, 5, 7, ahora voy hacia arriba. 3-3 5-5 y ahora 7-5 y ahora pongo 7-7 pero en vez de en la cuerda tercera y segunda, en la tercera y cuarta ahora hago 6-5 4-4 y aquí el armónico en, la, en el quinto traste que aunque la tendencia mía es darle con el índice, con el índice no suena tan bien, suena mejor con el con el con el pulgar, ¿vale? Entonces repito. Perdón. Este armónico, yo no sé si depende del banjo, porque este, este suena muy bien, ¿veis? pero este tiene muy poca, muy poca potencia. Este también suena mejor. Este de aquí puede ser mi banjo que no está bien ajustado o lo que sea, pero este armónico cuesta trabajo sacarlo, ¿vale? Este sale bien. No salen perfectos todos aquí. Pero este de aquí, concretamente este, no suena muy bien suenan bastante mal esto sí vale entonces repito para no que ya entro en digresiones raras vale y ahora ya voy al final el final que sería la última parte y la... el final eh, lo que haría es eh, como hacía esto a ver si me acuerdo Segundo, aire. Segundo, traste, aire. Perdón. Segundo al aire. Me voy a la menor. Eso. Repito. séptima, pero vamos, es la menor en realidad aire, segundo traste aire, primero aire 2-4, cuatro, aire 4 cuatro, y aquí pulso la cuarta pongo el dedito aquí, pero pulso la cuarta y la tercera y ahora ya empiezo esto es single string 4 2 Cero, ¿vale? Y me quedo ahí. Aquí en la tabulatura pone una, una cosa que yo personalmente creo que no, no hace falta hacer, ¿vale? Que sería darle aquí y luego empezar de nuevo, pero bueno, en realidad es lo mismo. Entonces, repito la parte B completa. Parte B, recordamos cuatro partes. Primera parte, perdón. Que no me ha quedado muy clara Armónico, segunda parte Armónico, tercera parte Última parte, perdón, esta última parte la repito que no me ha quedado muy clara, entonces acabamos en el armónico en la quinto traste, segunda segunda cuerda. Esto es el tema, ¿vale? Evidentemente hace falta la tabulatura. Sin tabulatura es difícil memorizar. La tabulatura, ya sabéis. Back for Banjo, 10 euros. Y se me cae el libro.